¿Qué tal? Bienvenidos a este unboxing bastante especial Pues es la edición del 25 aniversario de la eh, Legendary Collection Eso quiere decir que eh, de vez en cuando Konami reimprime los sobres pues más nostálgicos ¿no? Entonces pues lo que vemos aquí es eh, la leyenda del Blue Eyes eh, La expansión que inició todo Metal Raiders, Farron Servant, eh, Dark Crisis, Spell Ruler y mi favorita Invasión del caos, entonces vamos a hacer una apertura, honestamente los ratios se ven bastante eh, pues malos la verdad Recuerden que este producto pues es hecho a la antigua, entonces puede que muchos sobres no este, destapemos pues ni siquiera una carta foliada Entonces vamos a comenzar con la leyenda de los ojos azules y pues vamos a ver cartas muy muy muy este... Pues nostálgicas, ¿no? Y en esta ocasión, por ejemplo, este sobre, pues no trajo ninguna foleada, solo vienen carta rara. Lo único que te aseguran es una carta rara. Y eso sí, pues es como, como, como era antes, ¿no? Los sobres, pues, pues así eran, ¿no? Ya después lo fueron modificando como los tenemos hoy, que pues por lo menos en las expansiones principales, pues se tiene una super. Y pues bueno, en esta ocasión eh, tenemos a Hoshingenin. Y Black Skull Dragon, perfecto. Pues vaya que es una ultra muy buena. No, no sé muy bien cómo esté ahorita el tema de los valores. Pero vaya, la, la fusión del de Summon Skull con el Red Ice Black Dragon. Muy buena, ¿eh? la verdad. Y pues vamos a continuar con Pharaon Cervant. Y a ver, ¿qué tal? Entonces, este, Steel Ogre... Life of the Mystical Elf. Muchas de estas cartas comunes en realidad no, no vieron mucho juego competitivo. Es muy raro. La que sí la llegó a tener. Y bueno, No Man of Extermination. Muy bien. Eh, luego Sword Hunter, Insect Barrier. Y pues bueno. Esta entonces. Listo. Pues seguimos con Dark Crisis y vamos a ver pues en el summoner a deal with the dark ruler pandemonio muy buena y gran mayo garcet bien y pues bueno este tampoco trajo carta foleada el siguiente es spell ruler Y vamos a empezar con Hungry Burger, recibió soporte hace poco, entonces la verdad es que es muy buen reprint. Grip Keeper Cervant, External Rest, Tailor of the Recall, Nimble Momonga. Este, pues bueno, era de estos monstruos que, que se podían invocar a otras copias. Y pues eso nos ayudaba a proteger nuestros puntos de vida. Y bueno, por último, Invasión del Caos, que la verdad es la expansión que más eh, recuerdos me trae. Ya que, pues bueno, yo no inicié en esto del Yu-Gi-Oh con la leyenda de los ojos azules Sino que ya me empecé a meter más en el juego Con esta expansión Y la verdad es que, pues bueno, hay muy buenas cartas Ultra Evolution Pill Y bueno, en esta ocasión no nos salió ninguna foleada, pero bueno Listo, pues ya destapamos todas las cajitas eh, y los ordené, pues ahora sí que con las mismas expansiones. Entonces vamos a ir, pues desde el principio, ¿no? Blue Eyes para terminar con Invasión del Caos. Y al final vamos a revisar lo que son nuestras promos, que ya saben, lo, las cartas que traen, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar con la leyenda de los ojos azules. Electro Machine Conversion. Y vamos a ver, sobre todo, a ver si nos sale otra, este, foleada. Que la verdad, eh, <risa> Skull Servant, bastante, muy buena, muy buena carta, muy nostálgica y, pues, bastante jugable, la verdad. Mm, vamos a ver... Carbonala y Mammoth Gravillera. También recuerdo, carta muy nostálgica, salió en el anime, por supuesto... Y bueno, vamos a ir con él en el penúltimo. Y listo. Dissolver Rock, Marrill, Turkey Tiger, Flame Ghost. Cuando las fusiones eran muy básicas, la verdad. Y este es el último. Que la verdad, con los ratios que vi en los videos. Estaríamos ganando con cualquier foleada. Eh, nuevamente les digo, las fusiones eran algo muy curioso. Y pues bueno, creo que no se nos hizo ningún Blue Eyes. Entonces, bueno, vamos a irnos con Metal Raiders, también una muy buena expansión. Entonces, pues igual vamos a seguir abriendo estos sobrecitos. Sagi de Dark Clan, muy bueno, también salió en el anime. La verdad es que muy buenos recuerdos con estas expansiones más que y Heavy Storm perfecto, esta, es, esta era una de las mejores cartas que te podían salir en, en ese momento, muy muy buena y pues bueno, una de las principales cartas para pues como se le conoce ahora, remover este limpiar campos no Heavy Storm, bueno ya nos salió una foliada más y la verdad es que con eso ya ganamos, como ven pues la mayoría vienen cartas raras y pues no, la mayoría no son muy buenas pero pues era algo que era algo que caracterizaba al juego en ese momento. Listo, ya se acabó. El, <ríe> este Pokémon se me hace conocido. Y vamos a continuar. Licionista también, muy buena. Cartas del de anime. Ma Ma la maga de la fe, también una carta muy buena, muy rota en su tiempo Y Block Attack Listo, nos vamos con el último de Metal Raiders Y pues no creo la verdad que no salga otra foleada Petit Mod, muy bien Y eh, Robin Goblin Y listo, como les decía Listo, vamos a continuar con PSV, que, pues, creo, no recuerdo muy bien, la verdad, eh, según yo es la expansión que tiene a Jinso, Burning Land, Magic Drain y Flame Champion. Y bueno, vamos a ver, Seven completed, muy buena, muy buenos recuerdos, la llegué a jugar, ¿por qué motivo? No lo sé, pero... <risa> Light Force. Y Bumonic Vermin. Van? Nos quedan dos. Y vamos a ver. Dark Bat. World Suppression. Monster Recovery. Infinite Demisal. Y nos vamos con el, con el último. Si lo que pienso. Si lo que pienso es este. Si lo que pienso es correcto, aquí nos debería de venir una foleada de Ana Surgery. Muy buena. Specbot, Attack y recibir, Shallow, Grave y Cessfire. Muy bien, correcto. Listo, nos quedan tres expansiones. Vamos a eh, continuar. Entonces ya, ya vimos más o menos cómo viene este tema de los ratios. Es una foleada por... Eh, sobre por expansión, y pues lo demás es, es común. Entonces, pues bueno, ya sabemos más o menos qué esperar. Refund the Dark y listo. Rayo de esperanza. Gagagu, muy buena carta, la verdad, muy muy Un arte muy bueno. O más bien, todo el lore que tiene que ver con estas cartitas, muy bueno. Eh, Kelvek, que hace poco recibió su rediseño. <risa> y que rompieron el juego. Dark Flare Knight. Muy bien, pues no muy bueno, pero eh, pues bueno, es una foleada. Y nos vamos con la última de Dark Crisis. Shot tiene star ball, footballer, que aquí seguramente pues no va a venir una folia, no, es correcto, con eh, lo que es spell ruler, vamos a ver, spell ruler, uh, spell, uh, ya me spoilé. wow, perfecto, una secreta, muy bueno, la verdad es que para, como vienen los ratios, eh, una secreta, pues está Está bastante bien. O sea, sea cual sea, pues ahora sí que es una secreta. Eh, pues de antaño, ya no van a salir eh, más, más foleadas: Rio Ceremonia Bell, Final Destiny, Snake Fang, Lama La Grizzly y Painful Choice. ¡Wow! ¡Qué raro! Pues qué bueno, muy, muy bienvenido. Eh, pues perfecto Otra foliada de Spell Ruler Creo que ya rompimos la regla Y pues vamos a seguir viendo Aquí sí ya, creo que estaría muy muy raro A menos que nos quiten una foliada de otra expansión Rata gigante, muy bien Lo cual estaría bastante mal porque la que sigue es Invasión del Caos Y esa es la buena Pues vamos a ver, Pico, Queen, Queen, Queen Beard, Luminous Park, Ryu Run, muy bien. Y listo. Y pues bueno, llegamos al Homero Bueno. La verdad es que en estas reimpresiones, yo espero sacar, pues, Chaos Emperor Dragon, volverme a encontrar con él después de tanto tiempo. Y pues bueno, espero esta vez no, si lo obtengo, no perderlo de la forma estúpida en la que lo perdí hace mucho tiempo. Que bueno, para eso eh, les platicaré después. Eh, perfecto, pues bueno, aquí ya tenemos una eh, foleada. Que bueno, no está tan bien porque, pues bueno, creo que será la única que nos va a salir. Pero al menos el arte, la verdad es que es muy bueno. Y eh, recuerden, en esta de Invasión del Caos, pues, prácticamente cambió el juego eh, introduciendo estas dinámicas de, la, de las remociones. Uh, bueno, vamos a continuar. Ya no espero que salga, eh, más bien mis expectativas no son muy altas. <ríe> Oyama Delta, muy bien, muchos recuerdos. Um, y pues bueno, vamos a, a ver nuevamente otro Oyama. Eh, Prickle Fairy, Don Turtle y Stray Lamps, muy bien, muy buen arte. Eh. Y listo, nos vamos con el último Y el Oyama Yellow, muy bien Parece que este ha sido el, el, el display de los Oyamas Coach Goblin Thunder Crash Sasuke Samurai número 3, muy bien Muy buena carta Y Mayo. <risa> listo <risa> Carta muy buena, la verdad es que muchas barajas se han basado en esta estrategia Y creo que sigue siendo bastante vigente y pues listo, eso es todo. Y pues bueno, eso es todo por la parte de los sobres. Y ahora vamos a ir con lo que son las promos. Para no espolearlos, no las voy a poner de eh, espalda. Y vamos a tratar de abrirlos así. Entonces, pues ya saben, ¿no? Eh, estas son las mismas. Slifer, eh, Dragón alado de Ra. Blaze White Dragon, Dark Magician y Red Ice Black Dragon y el perfecto Red Eyes Black Dragon Con esta rareza que pues, la verdad le llaman rareza del 25 aniversario Pero pues todos sabemos que esto es una Starlight Rare Que ya viéndola de cerca la verdad es que sí es bastante diferente eh, Las partículas son más, más grandes en esta edición Y pues bueno pues trae el sellito ¿no? de 25 aniversario No sé si se alcanza a ver Muy similar a como es el, el, el sellito de, duel, de Speed Duel por ejemplo entonces, si tienen la oportunidad este, de verlas, la verdad se ven muy bien, se ven muy bien. Y sí son ligeramente diferentes a las Starlight. Y pues bueno, vámonos con el siguiente paquetito. Tenemos a Obelisco el Atormentador. Otra vez, Slifer, Dragón, Dragón, Dark Magician, Dragón. Y vamos a ver Obelisco el Atormentador. Muy bien. Muy bien, la verdad es que le queda muy bien esta rareza del de 25 aniversario. Ok, ya se está sumando, se está sumando. Pues bueno, lo vamos a detener. Vamos nuevamente. Estas recuerden que son las mismas. Y eh, vamos con la buena que es Blue Eyes White Dragon. Muy bien, una de las mejores, yo creo. Y pues hasta lo que es ahora, ¿no? Creo que es una de las cartas que más se han valuado. Sobre todo en su expansión original. Y en su reimpresión original. Y vamos por último. Dark Magician. Muy bien. Pues al menos creo que ya juntamos el set. De lo que son las... este Y pues bueno, vamos a ver. Aquí está complicado que contemos a los tres... Este, ya dragón... Los dioses, perdón. Pero pues tal vez saquemos otro de los dioses. Vamos a empezar con Obeliscular Tormentador, Slifer, Dragón al lado de Ra, Glace White Dragon, Dark Magician, Red Eyes y vamos a ver... Slifer, perfecto, muy bien, muy bien, pues el que nos faltó es el eh, Dragón al lado de Ra, al menos no repetimos cartas que... Listo, pues vamos a comenzar este recuento con las, eh, las del rareza del 25 aniversario Y vamos a continuar ya con eh, lo que fue, eh, pues ahora sí que lo que nos salió en los sobres En Invasion of Chaos nos salió Dedication Through the Light and Darkness En eh, Spell Ruler nos salió pues lo que es Painful Choice, muy bien Y también nos salió Serpent Knight Dragon eh, En Dark Crisis nos salió Dark Flare Knight Pharaon Servant nos salió Sesfire. Metal Raiders, Heavy Storm, muy buena carta la verdad. Y eh, también nos salió en Metal Raiders, Black Skull Dragon. Pues eso es todo por esta ocasión, si te gustó el video considera suscribirte. Nosotros vamos a seguir eh, abriendo, sobre todo eh, Invasión del Caos, que es la expansión que más nos interesa. Pero en esta ocasión vamos a abrir las cajas que se van a eh, reimprimir. Entonces cajas de 24 sobres, vamos a abrir varias y vamos a ver si repetimos... El milagro de obtener un eh, Caos Emperor Dragon.